Estoy en un Cessna 152 y voy a sobrevolar Piura. Ok, ya hice mi checklist. Voy a aclarar el área. Miro hacia la derecha. Centro. Izquierda. Clear. Ok. Voy a hacer el briefing de despegue. Estamos por despegar de la cabecera pista 19 para sobrevolar Piura aplicamos full potencia, chequeamos parámetros de motor, arco verde, velocímetro vivo rotamos a 55 nudos y ascendemos a 67 nudos si tenemos fallas antes de velocidad de rotación vamos a abortar el despegue y avisaremos a la torre cuanto antes fallas después de rotación y con pista remanente aterrizaremos hacia adelante fallas antes de los 800 pies buscamos campo apto 30 grados izquierda o derecha de la pista con 60 nudos o lo que sea más apropiado superior a los 800 pies trataremos de volver a la pista con 60 nudos con un giro hacia la derecha o izquierda y realizaremos el procedimiento adecuado el, el control del avión será mío ok aquí vamos estamos cometidos a despegar Full mixture, full power Ahí vamos Todos los instrumentos en verde 40 nudos 50 nudos 55 nudos, rotación Y ahí go. Estamos despegando de Piura Vamos a mantener los 67 nudos para tener un régimen de ascenso de 500 pies por minuto. Vamos, cuando lleguemos a mil pies vamos a nivelar las alas y a reducir la potencia. pies actitud 2300, 2300 en el rpm Vamos a tomar la ruta del río Ahí está el río El río Piura ok, aquí estoy dando un giro para dirigirme hacia el norte y poder ver los, los cuatro puentes cinco puentes creo que hay ahora ¿no? un poco la potencia para ir en un vuelo lento y ahí se está alcanzando a ver el río voy a descender un poco, estoy un, un poquito alto y ahí empiezan los tres puentes ¿vale? el puente Bolognesi el puente Viejo, el puente Sánchez Cerro puente Rojo Okay, okay. a la mano derecha tengo la pista del aeropuerto y a la izquierda tengo la ciudad de Piura el centro hay un puente a mucha velocidad, tener que bajar un poco la velocidad, bajo la potencia para mantener 90 nudos este de aquí es el último puente que han hecho y para para allá al fondo, que es el norte están los ejidos Están cargadas ¿eh? Ok, vamos hacia arriba Voy a ascender Estoy ahorita en 600 pies, estoy muy bajo Voy a subir a unos 2000 pies para hacer una maniobra De escarpado Vamos, potencia Actitud Vamos para arriba esas nubes están cargadas, estoy volando en tiempo real, o sea, esas nubes son las que están ahorita en piura, hoy es domingo 9 de abril y son las 18 horas con 5 minutos, a ver, vamos a subir esas nubes, a ver qué pasa. no está muy alto, ¿eh? deben estar a unos 3.000 pies más o menos okay. antes, de, antes de entrar a las nubes quiero hacer un escarpado para ver el, el, la ciudad de Piura okay. voy llegando a los 2.000 pies mil pies centrado excelente este es el río Piura esas nubes están bien cargadas ¿no? voy a descender un poco estoy muy alto, estoy a 3.000 casi 4.000 pies 3.800 pies reduzco un poco la potencia el río Piura ese es el puente el puente rojo creo ¿no? allá está el aeropuerto ahí está ahí está la pista de aterrizaje del, del aeropuerto concheberico Mira la punta del ala apuntando hacia la tierra. Este es Castilla. Ahí está el río Piura. Y allá está el centro de Piura. Ok. Ahora vamos a meternos a las nubes. Potencia, vamos hacia arriba. A ver, vamos a ver ¿qué, qué pasa. Este, este avión puede subir hasta 14.700 pies, pero esas nubes no están muy altas. Esas deben estar por lo menos a unos 4.000 pies de altura. Ah, está menos, ¿eh? sí, 4.000 pies. Vamos para arriba. Estoy entrando a las nubes, son 4000 pies clavados. ¿eh? Estas nubes, como que se están yendo para Paita. No voy a estar en negra, ya no veo, coño. A los de la cabina porque ya lo no veo. Estoy en las nubes de piura. 5.000 pies ya voy a empezar a descender mejores voy a salir de aquí voy a irme hacia el sur porque estoy muy al norte vamos Ok, voy a salir de las nubes Mira, ya encendieron las luces de la ciudad. Entonces es que ya son las seis y media. Empezó a oscurecer. All wow. Ok, tengo la pista a la vista y voy a aterrizar en la 19. Vamos a ver qué tal sale el aterrizaje. Okay. Tengo la pista al frente Estoy en la aproximación final A la derecha tengo el río Piura Y la ciudad de Piura Me aproximo a 80 nudos Estoy muy, muy veloz Pero lo bueno es de que esta pista es larga Típicamente me aproximo a 67, 65 nudos mucha velocidad.